Ya, yeah, ya, yeah, en la casa, Brrr, en la casa, yeah, en la casa. Hoy me encuentro con ganas de salir, ya no me encuentro bien con todo esto. Temo a perder mi vida, no puedo pedir la última canción que he escrito ya en mi vida. Ah, ah, dolor en todo cuerpo, pinchazo todo músculo. Entonces Ya no resistiera más, ayúdame a sobresalir de este mal. Mi cuerpo ya no aguanta más A Dios le pido ayuda para que me llegue en su camino correcto Necesito su ayuda para sanarme las heridas que llevo dentro de mi cuerpo Pensamiento en mi cabeza hace doler las heridas Dentro de mis sentimientos hace sufrir las heridas que llevo dentro cabeza hace dolor en las heridas, ah, yeah, yeah. dentro de ah, mis sentimientos yeah. hace sufrir las heridas que llevo dentro, ah, que yeah, llevo yeah, dentro. Yo yeah, yeah, yeah. oh, ah. me siento solo, pensando en aquel momento que se borro todo, pasaron días y ya sufro de dolor en este momento de tristeza, ya no, no aguanto más que este dolor, estoy sufriendo de dolor en mi cuerpo y alma Colores que llenan de alegría Mi espíritu santo se fue con el Mesías Ya no se tiene alegría Solo un macho de tristeza Llorando todos los días en mi habitación Pensando en aquel momento que sucedió Este mal de ilusión Este que sucedió Este mal de ilusión Llorando todos los días en mi habitación Pensando en aquel momento que sucedió Este mal de ilusión. Señor ayúdame a salir de esta por dentro ya no aguanto más esto, por favor Señor ayúdame a salir de todo esto que necesito de esta ayuda Señor bendita a mi familia a mi compañero de mi vida Dios ayúdame a sobrevivir para poder sanarme de todo esto que no me deja vivir en paz puro día llorando con pena y tristeza Dolores, en mi pensamiento Se va todo muriendo en aquel momento sucedió todo ¡Súfeme, no te más!